La tingua bogotana en peligro de extinción. La tingua bogotana o rascón andino es una especie de ave biforme de la familia Rally Day, endémica de la cordillera oriental de Colombia, donde vive en pantanos y medales entre los 2.000 y 4.000 metros de altitud. Es amenazada por la destrucción de su hábitat. Su pico es largo y levemente curvo de color rojo. El plumaje del dorso es marrón, oliváceo, con rayas negruzcas, las alas rojizas y en el vientre de color gris, rayado en la parte trasera, mide aproximadamente 25 centímetros. Emite un sonido parecido al de las ardillas, agudo y alto, y si se siente amenazada, el sonido se repite como un martilleo. Se alimenta de invertebrados acuáticos y larvas de insectos y ocasionalmente de cuerpos de pequeños vertebrados muertos. Anida entre la vegetación acuática, donde la hembra pone unos cuatro huevos de color castaño claro con manchas azules y puntos de color castaño oscuro. Se conocen dos subespecies. La tingua bogotana es una de las aves endémicas del altiplano cundiboyacense, solo habita en estos departamentos y en la capital de Colombia, en ningún otro lado del mundo, ahí radica su enorme importancia y se acentúa aún más cuando conocemos que actualmente se encuentra en peligro de extinción. La degradación y reducción alarmante de las humedales, su habita, ha disminuido notablemente su población al punto de que solo en unos pocos humedales de la ciudad se puede ver o escuchar en ocasiones. En los últimos años la hemos podido registrar en los humedales de Capellanía, La Conejera, Tibaguyes, La Florida y Jaboque.